Somos una agencia de diseño e implementación. Básicamente, creamos contenidos para las marcas. La empresa tiene aproximadamente 17 años en el mercado. Eh, ha ido creciendo y se ha ido posicionando con diferentes clientes. Trabajamos todo lo que tenga que ver con empaque, su diseño de empaque, en la cuestión de diseño. No somos una fábrica de cajitas, botellas, etcétera, sino la cuestión visual y también para cuestiones digitales, ¿no? que ahora es lo nuevo. cuando one, one se ha ido adaptando a extenderse a estas cuestiones que tienen que ver con lo digital. La verdad que con el ERP anterior no llegamos a tener lo que, lo que uno busca en un ERP, que es como un eh, control total de la operación y toda una, una serie de, de, de herramientas que te den visibilidad de manera integrada. ¿no? Al final, la herramienta sirvió limitadamente porque implementarla no fue nada sencillo. Por H por B terminó en desuso, solamente la gente formalizaba tal vez de cargar el proyecto y nada más, pero no tenía vida completa porque no, no resultó muy práctico ni muy amigable. Oye, ¿por qué pues, sucede esto? Mm, no, es que no lo sé, tal vez a de ser tu manera de trabajar. No había una explicación o un servicio o algo que, que nos diera tranquilidad. Humanitech. Hicimos una cita, ellos vinieron a la oficina y platicamos acerca de cuál era nuestro proyecto, qué eran las necesidades que teníamos. Lo que más me pareció de Humanitech es que se tomaron el tiempo de escuchar qué necesitábamos nosotros, más allá de solo venir a vendernos un proceso de implementación o un ERP. Me pareció como que tenían clarísimo eh, eh, a lo que venían y, y cómo hacerlo y cómo llevar el proceso. De por sí, yo creo que eso ha sido una de las cosas como más valiosas eh, al margen del sistema en sí, que, que es excelente. Desde el principio me dijo, esto es lo que tú necesitas y así es como lo vamos a lograr y necesitan, estos son los pasos y me los dejó muy claros y todo lo que necesitábamos hacer entre todos. Dime tus departamentos, ¿Qué personas necesitarías que estén involucradas? ¿Necesitas esta agenda? ¿Necesitas estos tiempos disciplinadamente? La metodología de implementación de Humanitech es algo que hizo toda la diferencia. Es decir, cómo nos fueron llevando de la mano eh, y, y, y coacheando para que pudiéramos hacer la, la implementación de forma exitosa. Y ellos desde su ángulo de aquí respaldo el RP, lo que te enseñé, pero la manera de trabajar está en tus manos. Realmente al final, creo que fue en un periodo récord, como de en dos meses de trabajo de la mano con ellos, logramos hacer como el grueso necesario, en donde pues sí, sí nos retaban, sí nos presionaban, nos plantearon como una ruta crítica, en donde nosotros tuvimos que cuidar de, de autodisciplinarnos, de dedicarle el tiempo eh, necesario y, y pues todo el equipo trabajar para ello, pero sí creo que valió. Valió totalmente la pena. La dependencia que tiene One to One a Humanitech tras un año de haber implementado el software es mínima. Humanitech se encargó de capacitarnos para hacernos independientes de ellos. Yo creo que es una ventaja que ofrecen a los clientes, ¿no? El, el, el no ser totalmente dependiente, sino al contrario, el, que, el llevarte a un punto donde tú te puedes... ¿no? puedes continuar con, con el tema tú solo ¿no? y, y donde ya es un opcional el recurrir a ellos. Humanitec es abierto en, en capacitar a su cliente para que sea autosuficiente y para que pueda resolver los problemas que pueda presentarse en el día a día. Habrá muchas empresas que te pueden ofrecer eh, un RP pero en cómo llevar el proceso me parece que es la clave que puede hacer la diferencia para que, eso, para que ese proceso sea exitoso o no. Si tú eres una empresa que quieres una solución a largo plazo, es Humanitech a quien necesitas. Creo que Humanitech es un, es un excelente partner para, para implementar eh, el ERP ¿no? y que, y que da, da una diferencia versus cualquier otra, otra alternativa justamente por este, por este proceso y este seguimiento